Pues nada, eh, si os parece comenzamos, vamos a hacer así una bienvenida eh, bastante breve. Eh, bueno, primero daros las gracias a todos y a todas. Eh, nos hace además especial ilusión este paseo en Fuencarral porque tanto Elena como yo hemos estado vinculadas al distrito y bueno, pues la verdad que eh, le tenemos mucho cariño y nos gusta ver caras eh, conocidas por aquí. Eh, bueno, mi nombre es Cristina, eh, soy de una entidad de la economía social que se llama Andecha, una pequeña entidad y Elena es de Economistas Sin Fronteras, que bueno, es una entidad que yo creo que, que casi, todos, casi todos y todas conoceréis y bueno, estamos eh, colaborando conjuntamente llevando a cabo un proyecto eh, que se llama Visibilizar lo Invisible, y que tiene que ver eh, sensibilización en varios distritos de Madrid eh, con la idea justamente pues, de visibilizar ese trabajo de cuidados y de ver qué impacto tiene en las vidas. Eh, entonces, bueno, para ello se han llevado a cabo algunos talleres en, en institutos... Eh, se está eh, desarrollando una aplicación que, bueno, que pretendemos que pueda cuantificar el tema del trabajo de cuidados. Bueno, hay como diferentes acciones. Eh, os preguntaréis, porque suena un poco raro esto de economía de los cuidados y por qué hemos contactado con vuestras iniciativas en relación a la, a la economía de cuidados o a, la, o a la economía feminista. Y, bueno, para nosotras tiene todo que ver, ¿no? Eh, porque el objetivo de la economía feminista pues, es elaborar una visión del mundo social y económico que integre todos los trabajos que son necesarios para la subsistencia y decía que, que, que lo define el trabajo de cuidados como el trabajo que implica conectar con otras personas, intentar ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades. Eh, bueno, cosas como cuidar a niños y niñas, a personas ancianas o enfermas, pero también muchas otras, ¿no? Es decir, eh, otra economista feminista que es eh, Cristina Carrasco nos dice que no es algo específico de grupos de población con, con dependencia, sino que es inherente a la, a la condición humana ya que somos humanamente interdependientes y a lo largo de nuestra vida eh, todas las personas requerimos cuidados en, en algún momento vital. Entonces, bueno, desde ahí hemos querido rescatar todas estas iniciativas vivas que hay en, en los barrios para visibilizarlas y darles ese valor que tienen desde la economía feminista y la economía de los cuidados. Entonces, bueno, ya sin más, eh, voy a pasaros con, con las personas que participáis hoy. Eh, voy a compartir pantalla, no sé si la estáis viendo. Sí, sí la vemos, perfecto. Eh, mirad, aquí tenéis eh, el recorrido que, que vamos a realizar. Eh, primeramente, vamos a estar con Teresa Amores del grupo de historia del, del barrio del Pilar, que han realizado un trabajo de y realizan un trabajo de documentación muy interesante desde, bueno, desde el, el voluntariado, el activismo eh, sobre la, la historia del barrio, que nos parece que tiene mucho que ver. Eh, eh, con, con luego cómo se construye eh, lo social ¿no? y cómo se construyen los cuidados tiene mucho que ver con esa historia urbana también y con las luchas a continuación eh, hablará Beatriz del espacio de juego del Centro Comunitario Guatemala que aunque actualmente es un espacio, nos va a contar ella que no está activo pero eh, sí nos parece que tiene mucho que decir sobre la necesidad que existen los barrios de este tipo de espacios a continuación estará John de la Escuela Popular del Barrio del Pilar, que bueno, todo el mundo conocéis porque es una iniciativa eh, pues histórica ¿no? en, en el distrito y casi me atrevería a decir que en la ciudad de, de Madrid, con un larguísimo recorrido en trabajo comunitario y, y bueno, con muchas, muchas experiencias en esto del trabajo de cuidados a nivel de la comunidad. Luego... Eh... Eh, nos contarán Cristina y Chac sobre las redes de apoyo mutuo que se han puesto en marcha tanto en barrios como en el propio a nivel de, de coordinación del propio distrito a raíz de, de la crisis generada por el, por el COVID. Y por último tendremos a Carmen que nos hablará del grupo de, de feminismos eh, del foro local que sobre todo nos interesaba muchísimo porque han hecho un trabajo muy potente en relación a, a, a cómo incluir la perspectiva de género en los presupuestos locales. Y, bueno, de hecho, la inclusión de la perspectiva de género en los presupuestos pues es uno de los caballos de, de batalla también dentro del, de las cuestiones que plantea la economía feminista. Entonces, bueno, sin más, nos vamos a acercar ya a, a lo que sería el grupo de historia. Ahí estamos, damos dando nuestros pasitos y os voy a dejar con Teresa. Teresa. Muy bien, estoy aquí, perdona. Estaba pendiente. Nada, tranquila. Estaba pendiente de poder introducir el, el PDF. Eh, buenos días a todos. Espero que mis compañeros del grupo de historia, que estamos casi todos, me echéis una mano a la hora de, de sintetizar todo esto. Eh, es, el grupo de historia llevamos trabajando varios años en esto y hemos hecho varias charlas. Entonces son charlas de prácticamente de dos horas entonces intentar resumir todo eso en, en una cosa de, de 12 de 12 diapositivas pues es un poco complicado pero bueno vamos a intentar eh, que veáis un poco cuál fue el desarrollo y, y la formación de nuestro barrio y lo que supuso para toda la gente todos esos todos esos años de lucha y en los años tan tan tan decisivos que fueron que fue empezamos antes de la muerte de Francia, y terminamos después de la muerte de Franco. Entonces, toda esa parte, eh, bueno, eh, tiene, tiene su, su idiosincrasia muy, muy, muy concreta. ¿no? Entonces, bueno, empezamos. El barrio del Pilar está situado en un terreno que, en principio, en los, a, al principio del siglo XX era un territo, era un terreno agrícola. Era un terreno de los jesuitas y en un momento dado, a principios del siglo, empezaron a venderlo. Esto eh, El padre de José y de Juan Banús compró parte de este, de este terreno y lo repartió entre los hijos. José Banús... Eh, se quedó con este terreno que está formado por el arroyo de la bequilla que pasa justo debajo de, de la vaguada y el arroyo de los pinos que va justamente por la calle Sinesio Delgado y el parque de Rodríguez Agún. Eh, José Banu se quedó con este terreno. Y en el año 54 aproximadamente lo, eh, lo recalificaron, bueno antes, an, en el año en los años 40 lo recalificaron como eh, zona ya cost, eh, eh, que es posible construir, urbanizable. Entonces José Banús en el año 54 se acoge a una de las leyes eh, de construcción, el plan de ley de la vivienda de renta limitada y entonces empieza a hacer los planes de construcción. ¿Vale? Aquí os quiero que veáis un poco cuál fue la etapa por las que pasaron la construcción. ¿vale? José Manuel era un, era un constructor del régimen, del régimen de Franco, aunque estuvo en un momento dado en contra. Luego fue a favor de él. Entonces, eh, este es este, en el año 63 este es el, el pequeño núcleo que había, en el 67 el núcleo ya es un poquito más grande, en el año 72 está prácticamente construido y esta es la imagen del año, del año 2017, para que veáis un poco cuál fue el desarrollo. ¿no? Bueno, entonces, eh, en el año 62 eh, José Banús empieza a construir... Todas estas viviendas con todas las prebendas que tenía todas esa, aquellas leyes del año, del año 54 y empieza a construir la fase 1, fase 2, fase 3 y la última fase que sería aquí, ¿vale? Entonces... Eh... Toda la propaganda que, que, José, que José Banús hace con respecto a nuestro barrio es un barrio importantísimo que va, se, se construye es una construcción buenísima. Las casas son muy grandes, tres, cuatro dormitorios, etcétera, muy, muy bien comunicados, muy bien, eh, muy bien dotados y tal. Pero cuando los vecinos llega, llegan aquí las cosas no son no son iguales las viviendas no tienen dos y tres dormitorios dos dormitorios son 50 y 60 metros cuadrados metros cuadrados eh, hay muchísima gente eh, a, a José no se le olvida que las calles tienen otra zona y entonces deja todo el barrizal y toda la arena. Eh, los, los sistemas de comunicaciones, el, P, el P28 que nos llevaba a cuatro caminos y de ahí ya el metro para el resto de Madrid, era toda una aventura, era una excursión, ir a Madrid en esos tiempos. Y luego no había, todo lo que era eh, la asistencia médica y, y la asistencia eh, a la enseñanza era prácticamente todo privado y había un cine. Eso sí. Entonces, cuando cuando la gente llega al barrio se encuentra con que todo eso, o sea, todas las maravillas de las maravillas que nos decía José Banús no era no era real. Eso no era lo que pasaba. Había mucho barro, mucha gente, como podéis ver, los coches aparcaban en cualquier sitio. Bueno, toda esa historia. Entonces, en el año en el año 72 que prácticamente ya está Prácticamente todo el barrio construido eh, se empieza a movilizar la gente, pero claro, en esos años, eh, daros cuenta, todavía no ha muerto Franco, entonces todas eh, la, las movilizaciones y los vecinos se agrupan alrededor de las de las de las parroquias, porque no hay otro sitio donde donde poderse reunir, entonces. Eh, a partir de ahí la gente se empieza a organizar, la asociación de, se constituye una asociación de vecinos, pero que está en trámites porque no aceptan. Y eh, se empieza a hacer una, el boletín informativo del barrio del Pilar, pero se, como podéis ver, se hace desde el boletín informativo de las comunidades parroquiales. Se hace en, en Nuestra Señora del Val... Porque no, no hay otra manera de hacerlo, nada más que desde las parroquias. Bueno, los vecinos en el año 74 ya está prácticamente todo el barrio construido, pero no hay jardines, no hay dotaciones, etcétera. Entonces se empiezan las movilizaciones. Entonces las primeras movilizaciones que se hacen se hacen con estas con estas flores de papel. Se hace una plantación enfrente del cine. Se hacen movilizaciones. se sigue, eh, se sigue haciendo el, el boletín informativo, pero Solamente se, se logra hacer 11 números, el 12 ya no nos lo dejan vender porque eh, bueno hay un montón de detenciones, se ponen multas, el párroco de la parroquia de entonces, Julián Sanabria, es multado con 50.000 pesetas del momento, que como podréis comprender era bastante dinero. Y entonces, bueno, pues... Eso es lo que vemos. En, el, en, en ese mismo año, en el año 74, ya está, como podéis ver, ya está prácticamente todo construido. Falta un poquito de aquí de, de, de Altamira. Y entonces eh, lo, y, y, y todas las zonas de alrededor también están, están construidas. Entonces, sí que sigue habiendo una zona, esta zona que es la zona de la vaguada, que no, no está construida. Entonces, en el año 74, se, eh, Lenin, la, la empresa Lenin francesa, empieza a tener un proyecto para este trozo. Este trozo de terreno que los vecinos seguimos viendo que aquello no se sigue no se construye. Todo lo demás, hay, mo hay movimiento de tierras, y tal, pero esto no, no, no hay nada construido ahí. Entonces... Se, hay, hay una primera una primera parte que eh, esta empresa mmm, empieza a, tiene un proyecto para construir un centro comercial ahí en esta zona y los vecinos de momento eh, tenemos ciertas noticias ¿no? entonces en el año en el año 75 ya se empieza a saber dentro del barrio del Pilar que, que ahí va un centro comercial. Los comerciantes empiezan a saber que ahí va a ir un centro comercial con grandes con grandes superficies y entonces empiezan a ver que sus negocios eh, empiezan a peligrar. Y es cuando empieza, empieza todo el movimiento. El, el movimiento es mucho más continuo. Las movilizaciones son mucho más continuas. Entonces, en el año 76 se, se hacen eh, pint, eh, pintadas por todo el barrio se sigue haciendo eh, fiestas reivindicativas se constituye ya eh, la asociación de vecinos de vaguadas nuestra donde ya donde ya está la, la, la asociación de vecinos del barrio del Virar la Flor está eh, los los eh, la ciudad eh, perdón todos los los los, movi los comerciantes están también otras, otras asociaciones de alrededor, eh, como la Ciudad de los Periodistas, Tirma, eh, eh, Los Taxistas, monteogar etcétera, etcétera, formando lo que es la agrupación vecinal La Vaguadas Nuestra. Se, eh, en el año 77 se sigue haciendo movilizaciones se sigue, sigue habiendo muchas concentraciones y aquí os quiero enseñar una un, un primer un proyecto que tenía que los vecinos hacen con respecto al sitio donde se supone que el que la empresa está pensando en un centro comercial y los vecinos lo que tenemos es una propuesta diferente y es mantener eh, el pequeño el pequeño eh, parque que hay aquí y entonces metemos teatros auditorios gimnasios piscinas, ambulatorios, todo lo que realmente el, el, el barrio está viendo que necesitamos Hay, es, ese proyecto se sigue se, se va elaborando y se, y se va manifestando, esta manifestación es muy importante, es una de las primeras concentraciones más importantes dentro de la vaguada durante el año 78 se sigue haciendo grandes manifestaciones empieza a haber un, eh, o, o un proyecto y se empieza a publicar ¿Vale? En el año 79, antes de que de, de, de los primeros eh, en, en ese momento entre el, entre, la, entre las primeras elecciones municipales se aprueba se le da la licencia de obra la licencia de construcción del centro comercial se sigue luchando ese año y al final de año al final de 79 se ya se le da la concesión la licencia de obra a la, a la empresa. Lo que pasa es que durante todo este tiempo hay, un, hay, hay una serie de negociaciones y se consigue que todo el proyecto, eh, si, si veis el... Eh, si veis el proyecto, el proyecto que, que, la empresa, que la empresa está dando es un proyecto donde prácticamente está toda la, toda la vaguada construida y en altura. Sin embargo, cuando eh, se, se va negociando eh, se consigue que la empresa baje eh, la construcción la haga prácticamente a la mitad, es, es decir, el 50% del terreno sea para el barrio y el 50% sea para el centro comercial. Y además se consigue que se construya un centro cívico para el barrio, se construya el ayuntamiento y el parque sea más grande. Eso es todo lo que se consigue en esos años de lucha. Lo que pasa es que bueno, la sensación fue un poco agridulce al término de todo aquello. Y aquí lo que vemos es que en el año 80 se hace, se, se hace el primer concurso para construir el centro cívico y se termina el centro cívico se termina en el año 87. En el año 82 se comienza, en el año 81 se comienza a hacer el centro comercial y en el año 83 se, se inaugura. En el año 82 se empieza a ver eh, toda la planificación. De, de toda la malla que hay eh, de, para, para, para, para regular el tráfico en toda esta zona, se empieza a hablar de la M30, del bypass por el Monforte de Lemos y toda la eh, Sinesio Delgado como una, gran, como una gran avenida. Entonces, después de todos estos años de lucha, ¿qué conseguimos? Que el... Que el que sea un poco más amigable todo, todo el centro comercial, eh, bueno, esté rodeado de, de, de zonas verdes, de todas estas cosas. Es verdad que durante todo este tiempo, y es una, eh, eh, os quiero llevar, durante todo este tiempo que se está construyendo, se sigue luchando, durante todos estos años se han ido luchando por, por que el centro comercial fuera de otra manera. Pero, pero cuando ya se ve que, el, que la construcción es real, se sigue luchando, porque se sigue luchando. Esta es una imagen de, de un trabajador que se sube a la, a la grúa para conseguir que los... Que los vecinos del barrio entren a construir la vaguada, que se les, se les contrate como trabajadores, después cuando ya está construido se, se pretende, se sube a la jardinera, se vuelve a seguir luchando con, contra aquellos para que eh, la, los trabajadores que entren a trabajar dentro del centro comercial, también mayoritariamente sea del barrio, y el centro comercial no se llama La vaguada, se llama Madrid 2. Posteriormente, como ya le habíamos hecho buena parte de la, de la publicidad, lo cambian a La vaguada. Y este es la, la, la fotografía de lo que, lo que llegó a ser todo el centro comercial, toda, o sea, lo, lo que era La vaguada. Un buen trozo es se ve que es el parque, el centro cívico con el ayuntamiento y toda aquella parte del centro de salud y La vaguada al fondo. Y bueno, lo que, lo, que, lo que siguió después fue una lucha posterior al, al centro comercial, fue una lucha contra la M30 para que fueran, bueno, no fuera todo lo, lo rápida que quería, lo que pasa es que ahí sí que participó otras infraestructuras y luego se siguió trabajando con Monforte de Lemos para que no fuera una vía rápida y etcétera, etcétera. El barrio siempre ha sido un barrio de lucha. Y aquí os tengo eh, todo lo que iba a ser la vaguada con sus monumentos y tal que al final lo llegó a ser y esto fue el primer proyecto de, de, de, de M30 que iba a ser encajada y al final fue en superficie y con muchos, y con muchos eh, semáforos de tal manera que no ha sido la vía rápida que, que en un principio debía ser. Bueno, y eso eso es un poco sintetizado todo. Mis compañeros de, del Grupo de Historia, si tienen algo que añadir, seguramente quieran matizar un montón de cosas. Hola, ¿me oís? Sí, ya te oímos. Mira, muchísimas gracias, Teresa. Eh, sé que están ahí los compañeros y compañeras del, del grupo de historia y, y que seguramente además de que ellos quieran eh, intervenir y completar, eh, es muy posible que haya preguntas o intervenciones porque, sí. porque es muy interesante, pero eh, habíamos pensado hacer primero las intervenciones de todas las iniciativas y Ajá. luego poder dejar al final un tiempo para el debate conjunto y demás. Vale, entonces, si os parece, os propongo, eh, porque además Beatriz tenía, bueno, por tema de trabajo y demás, tiene el tiempo un poco limitado, os propongo que pasemos ahora a la siguiente iniciativa y que luego, eh, al final, podamos retomar tanto este tema de la, de la historia urbana y social del barrio como otras cuestiones que surjan, ¿vale? Vale, de acuerdo. Pues, eh, a ver, si os parece, a ver, nos vamos alejando... Momentito. Y vamos a irnos para el espacio de juego. Ahí estamos y dejamos paso a Beatriz. Beatriz, ¿estás por ahí? Y aquí estoy. Venga, pues adelante. Cuéntanos cómo surge un poco esta iniciativa y qué respuesta hubo del barrio y qué un poco la necesidad ¿no? que visteis de un, un espacio de este tipo. Pues eh, surge, la verdad, que buscando espacios sobre todo para épocas de invierno. Ahora en estos meses de, desde noviembre a febrero, pues veíamos que con los niños pequeños, eh, en mi caso mi hijo tenía un año y no sabíamos que, a dónde ir con ellos, porque se nota mucho la diferencia a partir de los tres o cuatro años, que ya hay muchas más actividades extraescolares, el, polideport, el polideportivo, por ejemplo, y, y en esas épocas pues había muy poca, muy poca cosa. Aparte de lo que hemos hablado también en algún momento por teléfono, del tema de la red de familias o red de madres, eh, que no existen a no ser que te vayas a, pues en mi caso, por ejemplo, al grupo de lactancia, eh, no, de preparación al parto y luego al grupo de lactancia, intentas ahí un poco tirar de, eh, porque cuando estás en, en el momento del, de la baja maternal, pues te sientes súper sola y sobre todo eso, si no conoces a gente en el barrio, como yo que venía de otro barrio y, y, y te falta mucha red y de decir todos los días bajo al parque o voy a dar un paseo, pero... Tienes que ponerte a hablar con, con la gente así eh, en frío y, y la verdad que ha, hacen falta muchos espacios de encuentro en, en todos los barrios. Yo es que soy de, la, de, de Antonio Machado, de, de la zona de aquí, de la calle Antonio Machado, o sea que es otro distrito. Eh, y entonces estuve buscando por aquí. Fui al centro cultural... Y de ninguna manera. Me habían dicho además que ya habían tenido un espacio, algo parecido y que no, y que no les había gustado o que no se había gestionado bien. Sin embargo, tenían un, una sala de exposiciones gigante eh, que no se usa, o sea, que está infrautilizada. Y yo decía, pero aunque puedan correr por ahí, que hay cuadros, vale pero están más altos y ellos se están gateando pues nada, imposible. Eh, y entonces, nada, en el centro de servicios sociales tampoco, eh, en biblioteca tampoco, porque pueden estar ahí un rato, pero claro, si hacen ruido, pues ya está la sala de estudios en, en La Vaguada o, o, bueno, en Franco Rodríguez. Entonces, eh, por lo menos, tuvimos ya, eh, fue una alegría que, que se crearan lo, las casas grandes, que la verdad que nos dio eh, muchísimo juego que, que está la más cercana claro, está en Franco Rodríguez y eso fue con el tema de presupuestos participativos y demás eh, bueno, no, no sé exactamente cómo es la gestión eh, el caso es que claro, para, para mucha gente desplazarse desde por ejemplo el barrio del Pilar o cerca de la vaguada hasta allí hasta Franco Rodríguez pues será complicado, Sobre... es que claro, te cambia mucho la perspectiva eh, siendo madre o padre de, de preparar todas las cosas, de que ya está el niño que se despierte, que no, total, que, que, que lo que vemos es que hace falta espacios mucho más cercanos eh, en cada barrio, no tener que irte, desplazarte a otro distrito o demás. Eh, y así surgió, hablando empezamos primero a hacer el espacio en, en una asociación de aquí de la dehesa que se llama Familias Enlazadas. Lo que pasa es que había que pagar por cada, cada día que ibas. Y entonces, bueno, pues al final teníamos que ver, hacer bastante difusión para que fuéramos suficientes para que no nos saliera muy caro. Y, y luego, claro, que si, si éramos poquitas, pues, pues teníamos que pagar más. Y, y, y conocimos eh, al centro Guatemala cuando empezó, hizo una fiesta en junio, yo creo. Y entonces eh, me surgió la... La idea, digo, ¿por qué no consultar con, con ellos? A ver si podemos estar aquí y tener también nuestro sitio de una manera gratuita, ¿no? Un servicio público que debería ser. Y entonces ya hablé con César y me dijo eso, que tenía que, que, que escribir un, bueno, un pequeño proyecto, un, un folio y presentarlo a la Junta de Distrito. Y que, y que no, había, no habría problema. Eh, luego estaba difundirlo, pues entre las guarderías de, del barrio, eh, los colegios infantiles, porque mi idea era que fuera de 0 a 6 para que no se quedara la familia colgada, porque en el, en casa grande sí que cuando los niños cumplen cuatro años ya no pueden ir. Y entonces tienen al hermano pequeño que sí que puede y, y ellos no pueden. Y, y los padres que no se pueden dividir, porque muchas veces está uno de ellos solo. Eh, por las tardes o por las mañanas eh, intentando conciliar. Entonces dije, bueno, que entren en eso, eh, al máximo número de, de niños y, y en esas franjas de edad. Eh, y la verdad que, que no tuvo tanto éxito como yo como yo esperaba. Eh, lo, eh, ponía carteles por el barrio en la panadería, en, en tiendas y demás alrededor del Guatemala, pero. Pero no sé, eh, sí que en días de mucho frío o de lluvia, la gente, bueno, se desbordaba el espacio, podíamos en un aula eh, estar 30 personas con, con 15 niños y claro, <risa> salían por el pasillo, por las escaleras, me, en algún momento pedía a César que nos dejara el aula de enfrente que estaba más diáfana para que los mayores pudieran correr por allí, porque claro, eh, es verdad que quieres... Que pueda venir toda la familia, pero un niño de cinco años corre mucho y, y quiere desfogarse, y el, el bebé de un año pues está gateando, empezando a caminar y, y era un poco complicado. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que al ser un solo día, porque yo era la que lo organizaba y aunque venían amigas con los niños, eh, la responsabilidad al final, bueno, no sé, era mía. No. No surgió de, bueno, hoy voy yo y si no, es, te quedas tú. O sea, intentábamos ir siempre tres o cuatro familias amigas y luego todo el que quisiera venir del barrio. Conocimos a mucha gente eh, y estuvo muy bien. Eh, pero, pero eso, al ser solo un día, eh, te decían, claro, es que hoy hace sol y quiero ir al parque y, y mañana va a llover y no estás. Y, y digo, claro, es que es mi, mi voluntariado, yo no puedo estar aquí todas las tardes, lo que tenemos es que intentar organizarnos para que un grupo de amigos y amigas, padres, madres, vayan el jueves, otro grupo vayan el lunes y así de esa manera lo tengamos abierto de lunes a jueves por lo menos, todas las tardes. Y llegó el momento en que fuimos a la Junta de Distrito, fui a conocer a algún, a algún concejal o ayudante de concejales y demás en, en el gobierno de Carmena y, y estaba la idea de contratar a un educador o educadora para abrirlo todas las tardes. Pero bueno, se perdieron las elecciones y ahí quedó la cosa, no, no salió adelante. Pero también es curioso que la persona que, que presentó la iniciativa la... Los presupuestos participativos nunca supimos quién era, porque pensaban que era yo. Digo, no, yo aquí llegué de rebote porque yo tengo que presentar los, eh, mis iniciativas en, el, en otro distrito. Eh, y entonces, bueno, pues, pues eso, era una propuesta muy, muy básica que luego no se concretó porque esa persona no apareció. Pero lo, lo estuvimos haciendo dos, dos inviernos, eh, el invierno del 19 y el del 18. Y, y, y bueno, no, no nos dio para más porque yo no daba para más, pero sí que por ejemplo con, con otros grupos, eh, con asociaciones y demás del propio Centro Guatemala nos, nos difundían las actividades que hacían con familias. Eh, alguna charla en la que participamos algunas madres o padres, pero era complicado tener a los niños eh, porque eran pequeños. No es lo mismo dejar a un niño de seis o siete años viendo una película que uno de tres o dos en la sala de al lado. Y entonces teníamos que turnarnos para ver quién iba a, a estar con ellos o no. Y también se nos propuso organizar actividades a nosotros para las familias. Pero ni teníamos suficientes familias ni, ni yo suficiente capacidad para gestionar eso. Entonces, bueno, este año lo que ha pasado es que pues los aforos eran muy pequeños porque en principio desde César, desde el Guatemala, nos decía que serían unas seis personas eh, en un aula que no es eh, muy grande y yo, claro, no puedo hacer una difusión de una actividad ...para llenarla yo con, con mis dos amigas y sus niños, que era lo mínimo que solíamos ir. Entre cuatro y seis personas. Más luego todo el mundo que viniera de fuera. Digo, no puedo estar eh, diciéndole que no a la gente, aparte de desinfectar o ver qué espacio utilizábamos... ...porque el que estábamos usando, que era de la, de la escuela coreana era el aula de los más pequeñitos de la escuela coreana, tenía muchísimos libros juguetes, un montón de cosas que, claro, en ese caso tendríamos que desinfectar al acabar eh, entonces no no lo vi tampoco estar en un espacio cerrado eh, pequeño y, y con tantas cosas, pues me pareció que me desbordaba al no haber un grupo, una red más grande porque sí que, eh, por ejemplo en, en febrero cuando yo lo dejé, porque porque yo acababa en febrero, porque ya en marzo lo que me había pasado otros años es que empezaba el buen tiempo y, y la gente desaparecía y todos querían ir al parque. Entonces, eh, como no ofrecíamos una, una actividad más interesante que jugar allí y, y estar a, a refugio, pues pues claro, hubo, sí que hubo algunas familias que querían seguir y hubo una mamá que me dijo yo cojo el relevo y voy a seguir pero llegó el confinamiento o sea que se quedó ahí, ahí parada la cosa entonces yo espero que el invierno que viene, no sé si lo retomaré yo porque ya eh, mi hijo va, va hará cinco años y, y yo creo que, que se le queda ya un poco corto, pero sí que hay otras mamás eh, interesadas y a mí me gustaría seguir dándole difusión y que y, y que se supiera que existe este espacio y que, que es muy fácil acceder a, a él y a, y a poder tener ese, ese espacio, ¿no? Eh, Y no sé, he hablado muy rápido, es que no os veo porque como tengo la presentación, voy a cambiar esto, a ver si puedo veros. Eh, yo lo que pasa que no me puedo quedar a la a toda la charla porque ahora a menos cuarto tengo que volver a trabajar que tengo una reunión pero sí si que si, si yo acabo a las dos igual luego puedo volver a entrar si seguís todavía y si tenéis alguna duda no sé Cristina como lo veis no, muchísimas gracias Beatriz yo creo que muestra eh, bueno una experiencia como tú decías que es muy básica y muy sencilla pero que responde también a una necesidad que es muy básica que es la necesidad de, de tejer redes y de tener espacios de encuentro y, y conciliación eh, mm. cuando, ¿no? en, en, de cuidado y de, sí. y de compartir, porque yo creo que responde a la necesidad de los niños y niñas, pero también a la necesidad de las familias, de tener, ¿no? de tener una red de, y un espacio en el que se puede compartir el cuidado en el que se puede encontrar apoyo además a otro nivel y, y que son experiencias súper necesarias en, en los barrios y, y en los distritos y que de hecho las que, las que se dan y las que existen suelen desbordarse este tipo de sí, yo, por la necesidad y, que hay. Yo por ejemplo como, como ejemplo ahora mismo eh, aquí en la calle Antonio Machado que está el polideportivo tienen una actividad de, de baile o predanza de niños a partir de cuatro años ¿Y qué pasa? Que tienen todo el polideportivo para ellos y tú vas pagando cada sesión, que son tres euros. Y yo pensaba, vale, pero ¿por qué no existe un espacio así para que puedan jugar en invierno? Yo, claro, luego, bueno, en verano puedes decir, a veces nos decía la gente, jo, es que si aquí hay aire acondicionado, estamos mejor aquí a veces que, que en la calle a las 4 de la tarde en verano. Pero, pero un espacio donde ellos puedan jugar y, y eso, en días de lluvia o días de mucho frío... Tener un, un sitio diáfano donde, pues eso, tipo las pistas de, de ahí de Sinesio Delgado, pero un poco más cubierto o algo así, que, que sean espacios de juego, tanto para, para climas extremos o para épocas de, extremas, ¿no? Y, y me decía la propia profesora dice bueno es que aquí no vienen no es una guardería no vienen a jugar digo es que yo quiero que claro que haga danza o baile pero también quiero que vaya, que tenga un sitio de, de juego aparte de estar todos en el parque este invierno vamos a estar todos con el con el abrigo con las mallas con todo bien puesto porque porque es lo que nos toca estar al aire libre eh, por el tema covid pero, pero bueno, sí que necesitamos muchos más espacios de encuentro y para compartir temas de, de las familias y demás. Es súper importante. Pues muchísimas gracias Beatriz. Nada, vosotros. Eh, de todas formas, como ya se va a marchar, si luego hay alguien que esté interesado en ponerse en contacto con Beatriz o lo que sea, me podéis decir, ¿vale? Por privado y, y vemos, ¿vale? Como si tenéis algo que comentarle o si os interesa la iniciativa, eh, podemos ver la forma, ¿vale? De poneros en contacto con ella. Vale. Gracias, Bea. Gracias, hasta luego. Venga, pues si os parece, vamos a alejarnos ya del, del Guatemala y vamos a irnos acercando a la escuela. A ver... Ahí está la escuela. Os dejo con John. Hola. Hola, John. me todos, no? ¿Vas a vale. compartir pantalla? ¿Dejo de compartir esta? Sí, porfa. Voy a compartir. Muy bien. La presentación. A mí me ha tocado un poco contar la historia de, de la escuela, aunque en este grupo... Hay bastantes que saben más que yo, pero bueno, eh, os intentaré, intentaré sintetizar un poquito. Eh, bueno, nos proponíais un poco que siguiéramos aquí los pasos de, de Jane Jacobs. Y, espera, que lo hago, lo presento. ¿Lo veis bien? Vale. Pues eso, que nos proponíais un poco que, que siguiéramos los, los pasos de, de Jane Jacobs y esta, eh, lo primero, una de las máximas que utilizaba es que para observar la, la ciudad hay que hay que entenderla. Yo creo que eh, la escuela ha sido una, o sea, una de esas... Eh, colectivos, compendios de gente que ha sabido eh, observar esa, esa ciudad o este barrio y a ir adaptándose a, a las necesidades y a, eh, a las demandas de los, de los y las vecinas. ¿no? Eh, también nos decía eh, Jane que, que, eso, que, un, que un barrio seguro, un barrio cuidado era eh, personas que se conocen, que confían y que eh, debaten y eh, crean ese, ese barrio, esa ciudad, eh, dentro como un espacio de diálogo, encuentro y, y a veces confrontación. ¿no? Y si vemos un poquito la, eh, esta definición de lo que son las escuelas de barrio, que se consensuó, o sea, de las escuelas populares, pues, se consensuó un poco entre, entre todas las escuelas que funcionaron eh, lo que pretenden es eso, ¿no? intercambiar y participar a un nivel eh, a un nivel horizontal, o sea, sin diferenciar entre profesores y alumnos, y que además de, de este sitio de aprendizaje, pues se convierta también en un, un espacio de debate público, de convivencia y de reunión, ¿no? un poco equiparando a, a lo que Jane Jacobs eh, quería. Entonces vamos a hacer un repasito así con esta presentación que realizaron José y Paco hace, hace tiempo eh, de lo que fue la escuela y que está ligada a muchas de las, eh, como habéis visto, al grupo de historia o al que luego presentarán eh, de, la, de las redes de apoyo comunitario. O sea, está todo muy cerquita y casi todos nos, nos conocemos, nos apoyamos y nos, y nos interconectamos. Entonces, la escuela eh, surgió en ese, pues un poco eh, como, como ha contado Teresa, eh, en ese momento de, de construcción del barrio, de, de muchas reivindicaciones, pues en, también una de las de, de las demandas que había, una de las eh, cosas que no existían, era eh, centros públicos para educación de adultos en un momento donde pues mucha de la gente que había venido a vivir al barrio venía de pueblos y no tenía... Eh, pues, o estudios o formación. Entonces, eh, desde una, un grupo de profesores, un grupo de gente del barrio y de universitarios, pues decidieron crear o dar la posibilidad de, de esta formación con, también con la idea de, pues eso, crear también cierta cohesión social dentro del barrio. Como dice aquí, eh, se inició eh, inicialmente en la parroquia. Y luego se pasó a un piso en la plaza de, en en en de Berlín Pero enseguida en el, en el, o sea, lo que se buscaba desde el principio era eso, la implicación vecinal, enseñar desde una innovación pedagógica, de buscar esa horizontalidad en la, en la enseñanza y con Paulo Freire y todo detrás. Y, eh, pero también se veía la necesidad de, de obtener, o sea, de que la gente pudiera obtener títulos y se, sería, se fuera una formación reglada y, y, y reglada. ¿Vale? Entonces, eh, en el año 78, y viendo la, la carencia de espacio, se decidió, y viendo que existía el espacio este de. De, de la calle Betanzos que no se estaba usando en ese momento porque ya casi todo, sabes era un piso piloto o lo que fue un piso piloto y casi todos ya estaban vendidos, entonces esto no se estaba utilizando y se, se ocupó ahí, como dice, el 29 de octubre del 78 con la idea de, eh, un, de fundar un centro preescolario y, y la escuela de adultos. ¿Vale? Eh, se pensaba que era de, del propietario de todo el barrio, de Banús, pero luego se vio que, eh, que Banús lo había dado en en, en acción de pago eh, a, a la caja de ahorros. Y esta fue la primera que eh, presentó bueno, denuncias, eh, o sea, la denuncia por ocupación, eh, se negoció con ellos, se intentó negociar al principio, lo derivaron a algunas denuncias contra otras personas concretas, y Después de, o sea, de un par de años de movilizaciones y de reivindicaciones, eh, pues eh, la sentencia del juez fue que desestimaron la, la demanda y de alguna forma eh, continuó o sea, en, eh, en esta situación de ocupación mm, sin reglar demasiado. Durante los años posteriores, 80, fue como eh, el boom de esta educación de este proyecto educativo, la consolidación, se crearon muchos materiales eh, didácticos, eh, hubo multitud de actividades culturales, además de la, lo que es la docencia o lo que es la, la enseñanza, eh, donde, pues, teatro, yoga, danza, como veis ahí, y múltiples conferencias de personas más o menos... Eh, conocidas y eh, también se empezó a coordinar con otras escuelas que, que había en, eh, en otros sitios de Madrid, en otros barrios y en otras, en otras ciudades y en el 82 pues, se, o sea, se formó esta, la, la coordinadora de escuelas populares en donde estaba la Prosper, el Valle Inclán y diferentes escuelas que compartían pues, eh, pues desde materiales a un poco todo ¿no? eh, había un reconocimiento oficial los títulos de graduado eh, eran o sea, eran compatibles con la, la, el graduado que se daba en las escuelas y eh, en estos años también pues la constitución de la comunidad autónoma pues ayudó un poquito a, a que a continuar y a poder tener financiación para, para, para todo esto como movimiento popular, también se, eh, se estaba participando en muchas de las reivindicaciones que en esos años se daban, o sea, tanto en lo de la vaguada como en la, como la, lo de la M30, en las fiestas populares, o sea, había una vinculación muy grande entre, eh, entre las, los profesores, los, los alumnos y las, las reivindicaciones y fiestas para todo el movimiento popular y vecinal que, que se daba en ese momento, muchas reuniones en la escuela... Luego eh, ya vinieron los 90, donde empezaron a poner eh, desde, el, o sea, desde el Ministerio de Educación y Ciencia, pues se pusieron algunas trabas a, a los títulos que se, que se daban en, en las escuelas. O sea, ya había más, digamos, infraestructura, infraestructura clásica y eh, ponían más trabas a todo esto. Y como además la escuela no era, era un local ocupado, pues... Eh, no lo reconocieron y bueno, se hacía un contubernio para hacer los, los títulos a través de la Prospe y Oporto. Sí, sí, o sea, en este momento también eh, la Prospe fue un momento en que lo querían desalojar y se le dio bastante, bastante apoyo porque yo creo que quizás o sea, la vinculación con la Prospe ha sido muy fuerte y son las escuelas más, más cercanas o, o que más, más parecidas, además, también en barrios parecidos. Entonces se le dio bastante apoyo y eh, al final de los 90, o sea, ya eh, acercándonos ahora, pues eh, sí que son momentos de mucha más desmovilización social, también, o sea, de alguna manera, eh, el cerrarlo, o sea, el que la educación, eh, pues la gente necesitara menos eh, esa educación, ya había más, más educación más reglada eh, hizo que la escuela de alguna manera fuera bajando poquito a poco en, en esas actividades más que venía tradicionalmente funcionando y se sustituyeron por eh, las actividades que veis ahí, Tai Chi, electricidad, fotografía, encuadernación, que quizás se pueden eh, enmarcar más en un, en un ocio o en un... algo así. Eh, pero siempre... O sea, yo qué sé, eh, sabiendo ayer leer, leer lo que demandaba un poco el barrio, ¿no? Y aquí, o sea, ya el, en el 2000 finalizó eh, el, la obtención del graduado escolar, y aunque se continuó dando alfabetización hasta el 2014 y eh, se han dado, o sea, se están dando otros, otros cursos como informática, español para extranjeros, chino o otras... ...otras demandas que se está viendo... parte que se ve en el barrio... ...también en este... ...ya en, el, en esto se ha seguido... ...muy vinculado a la Federación de Escuelas... ...y... Eh, o sea, ...se participaba ...en las jornadas de, de la formación... ...y... Eh, ...también en la Feria de la Ciencia... ...junto con, con otras... ...con otras escuelas... ...y digamos que en el... ...a partir del 2000... ...algo pues eh, entramos una nueva generación, bueno, de, de gente más joven relacionados con el 15M, y eh, pero bueno, yo creo que se, eh, se continúa un poco con la línea y eh, se ofrecen otras actividades como flamenco, inglés, o historia urbana que están, que están haciendo ahora, o la oficina de, de derechos sociales eh, que continúan ahora. Este año ha sido un año bastante complicado porque, o sea, porque todo se suspendió, nos está costando eh, retomar un poco la actividad en, en la escuela, porque como veis eh, mucha de la gente que, que participa pues tiene cierta edad y pues, el espacio es amplio, pero no tan amplio. Entonces eh, estamos retomando poquito a poco e intentando volver a, a la actividad pre pandemia que yo creo que estaba bastante bien y bastante era bastante bien, bastante diverso os voy a poner ahora eh, un pequeño paseo por la escuela que hice ayer que hice ayer a la noche para que la veáis a ver si puedo Dejo de compartir esto y comparto Es un vídeo de un minuto que nos pasea por la escuela. ¿Lo podéis ver? Vale. Va bien, va bien. Ahí está, Aquí está uno de nuestros eh, vecinos que participó desde hace mucho y nos visita regularmente. estaba Esta es la entradita, aquí tenemos el espacio más grande que es donde se hace Tai Chi, donde se va a ir la flamenca y bueno, donde tenemos las reuniones grandes. Como veis es pequeñita pero muy acogedora. Aquí teníamos eh, una de las clases de, de español que estaban dando ayer a la tarde. Y una, de las, o sea, tenemos tres aulas, esa, esta. ahora ten, estamos repartiendo también un grupo de consumo en la escuela y ahí estamos arrinconados otra de las clases y la última clase que tiene que es donde dan informática porque aquí están varios de los ordenadores y poco más eh, hubiese estado mucho mejor estar allí en el paseo pero, y os lo hubiésemos explicado mucho mejor pero bueno pues no sé. Eh... Oh, Dios, Dios. Muchísimas gracias, John. Mm, ha sido yo, Ay, una condensación de varias décadas ¿no? de historia también como la de como lo de Teresa. Y mmm, yo creo que ha quedado súper claro ¿no? la, la, que tiene muchísima implicación comunitaria ¿no? en el, la escuela, en el, en el barrio. Y, y esto, como decía al principio, tiene muchísimo que ver con, con la economía de los cuidados porque, bueno, un, un barrio que, que tiene un, un tejido comunitario más denso eh, permite una mayor socialización de los cuidados, o sea, que, el, que, el, que la opción del cuidado sea menos familiarista ¿no? y que pueda, pueda haber espacios más colectivos o más públicos de, o más comunitarios de, de cuidados, que es una de las... Eh, de las formas que permiten también eh, pues liberar tiempo eh, de las personas que habitualmente más, más dedican al cuidado, que somos las mujeres, y entendiendo también el, el tiempo como, como algo político, ¿no? Como un, un, uh -huh. eh, en el caso también de, la, de muchas economistas feministas, ¿no? Que ven el, el tiempo de las mujeres, el que se dedica al cuidado y el que puede quedar libre para la participación o para otras cuestiones, ¿no? Y, y todo esto que, que se hace desde este tipo de espacios, pues tiene, tiene mucho que ver con ese tejer eh, comunitario. Muchísimas gracias. Luego comentamos más, ¿vale? ¿vale? Luego comentamos más sobre la escuela y el resto. Vamos a dar eh, paso a las, a las redes de apoyo. A ver, nos vamos a alejar de la escuela. Y creo que esto nos lo van a contar entre Cristina y Oscar, ¿verdad? Eso es, sí. Este va a ser un poco más entretenido porque vamos a estar contándolo a pachas entre los dos. Muy bien, pues venga, dejo también de compartir yo pantalla para que podáis hacerlo vosotros vale. y muchísimas gracias. Bueno, primero eh, compartir un, un poco, una pequeña información de, del distrito. ¿no? Nuestro distrito estaba constituido por ocho barrios eh, con una gran diversidad en todos los ámbitos, en grandes diferencias económicas en cuanto a los salarios, en diferencias en la formación académica, diferentes países, múltiples países de procedencia, eh, posibilidades diferentes de acceso a la vivienda, a la sanidad, a la alimentación saludable. Eh, Mirados, eh, queremos compartir un mapa, que eh, creo que ahora va a tener disponible, va a poner eh, Chak. Y, y os comentamos un poquito. Sí. Mirad, este mapa, hablando de economía, bueno, pues nos ha parecido oportuno compartirlo. Es un mapa que se tra que ya lo trabajó la Mesa de Diagnóstico Social del Distrito y que, como veis ahí, creo que lo podéis ver, refleja los 21 distritos eh, de Madrid. Muy rápido, os comento que esta, zona, esta leyenda de colores pues viene a decir que desde, indica las rentas eh, básicas eh, por familias. ¿no? Viene un degradado desde el rojo, rojo oscuro, que serían las rentas más eh, bajas, por menos de 20.000 euros anuales, hasta un azul oscuro, que son las rentas que superan los 57.000 euros anuales. ¿no? Y os lo que queríamos comentar, bueno, esto es todo Madrid, ahora me voy a acercar a nuestra zona, como veis que es aquí, la zona norte, lo queríamos comentar porque, claro, como suele pasar en muchísimos distritos y en muchísimos barrios, en realidad no es, eh, a veces no es muy homogéneo, ¿no? Luego surgen pues, diversa, mucha diversidad, como ha comentado Cris, dentro de los distritos. Entonces, por aquí si veis, por ejemplo, esta zona, que es el pilar, y aquí ya empieza la verbena de colores, ¿no? Tenemos una zona norte, que, donde predomina el azul, donde predominan rentas más altas, pero ya nos acercamos aquí al Pilar y ya así en general se palidece el color. Y empiezan a surgir todos estos puntitos, que son las zonas de rentas eh, muy bajas. ¿no? Como veis aquí, estas, estas zonas de aquí corresponden concretamente a la zona del Pilar, las primeras fases del barrio del Pilar, que es justamente donde está la escuela de adultos, donde está el Centro Comunitario de Guatemala... Aquí se ubica el Centro Social de La Piluca, que también habéis oído hablar. Y bueno, están, también queríamos poner esto porque, hablando de las redes de apoyo, las, la mayor demanda, los mayores contactos han venido de la zona sur y del distrito, que es esta zona de Peña Grande y El Pilar, y luego aquí del barrio de Valverde, que corresponde a Fuencarral y esta zona de aquí del barrio de Begoña. ¿no? Creo que, bueno, era una manera visual de que os podréis hacer un poquito una idea, ya que no podemos pasear y verlo en directo, pues hacer una idea de, de cómo está la estratificación y la, una fotografía un poquito económica del barrio. ¿no? Y ahora dejo paso a Cris que nos siga comentando cosas sobre la red. Bueno, pues... Eh... Con toda esa información, bueno, cuando comenzó la pandemia nos dimos cuenta enseguida de que la crisis no nos había afectado a todas por igual. Aún teníamos un punto de partida diferente. Ante las primeras iniciativas de ofrecer apoyo y cuidado a las personas que tenían una situación, una situación de vulnerabilidad, ahí fuimos capaces de poner los cimientos de una red de apoyo mutuo del distrito. Las primeras puntadas de la red surgieron simplemente para cubrir las necesidades de alimentación de la vecindad, las despensas solidarias. Eh, eh, cuando he preparado un poco esta, esta presentación, he, ido, bueno, pues, he consultado eh, un grupo de WhatsApp que se creó para gestionar todo y he visto que realmente lo que ocurrió en un principio es un gran número de voluntarias organizando... Eh, de una forma muy activa, recogidas de alimentos, de productos de primera necesidad, viendo cómo se distribuía todo, en las diferentes despensas que, eh, que se constituyeron eh, en todo el distrito, distribuidas por el distrito, incluso, bueno, pues algunas vecinas llevándolo a los propios domicilios de aquellas personas que lo necesitaban porque no podían salir, por cualquier motivo, ¿no? Tenían niños pequeños o eran personas de riesgos de riesgo, entonces digamos que todos se organizado un poco eh, para atender a los demás. ¿no? Y, y precisamente comentábamos esto, el distrito tan diverso, porque en un sitio con, con tanta, tanta diversidad se crea una organización colectiva, común y autogestionada, y que tiene solo un único objetivo, que es el cuidado de la comunidad. Eh, para conseguir llegar a, a, a tejer una red a raíz de estas primeras puntadas, pues realmente necesitábamos un entramado base, simplemente tener unos nodos que en el caso de Foncarra del Pardo han sido diferentes entidades. Eh, hablo de asociaciones vecinales de los diferentes barrios, entidades sin ánimo de lucro, algunas entidades incluso organizaciones incluso que antes de la pandemia ya estaban haciendo esta labor pero que no, no tienen ninguna duda en, en unirse a, a formar un parte de estos nodos. Eh, hablo también de grupos colectivos autogestionados que han conseguido engancharse en, en mayor o menor medida y también de personas, simplemente que se ponen en contacto con la red para aportar cualquier tipo de recurso, eh, cualquier no sé, personal, incluso de tiempo, dinero, lo que sea. Eh, en realidad se forma por gente de muy diverso origen. Uno de los grupos motores de, de, de, la, a la hora de formar estos nodos fue la asociación vecinal eh, que constituye la red del barrio del Pilar, que le pasó a Chuck que os va a contar también un poco más de, de información de esta red. Sí, efectivamente, y es una de las cosas que queríamos, que queríamos, de las que veníamos a hablar aquí también, ¿no? dentro de una economía eh, feminista, una economía de los cuidados, eh, la importancia de las, de las redes. Esta pantallita en la que ahora estamos eh, todos y todas mirando es un ejemplo de la red, ¿no? porque de lo que estamos hablando Cris y yo ahora mismo, están aquí implicados la Asociación Vecina en la Flor, Está implicada la Escuela Popular de Personas Adultas, que ubicó a, a, en un primer momento la despensa solidaria. Eh, están involucradas hay personas de otras eh, asociaciones vecinales. Entonces, eh, esto es un, un mismo ejemplo de lo que constituye una red. ¿no? El Centro Comunitario Guatemala, ha ¿no? Estado de la, esperanza, la, la Iniciativa de Bea, que nos está comentando. Entonces, eh, además, esta, las redes eh, surgen en un momento en el que precisamente ahora estamos atravesando y en el que precisamente las iniciativas que estamos hablando de todos los grupos sociales se ven un poco a medio pulmón por la crisis sanitaria, precisamente es cuando las redes eh, afloran con mayor fuerza, porque es el punto de partida de... De esa crisis la que, la que fortalece esas redes que ya existían, pero que llegan a fortalecerla y a crear nuevas iniciativas. ¿no? En este sentido, os puedo comentar así rápidamente que en los datos que señala, eh, os voy a dar unos datos que señalamos en nuestro primer informe que hicimos hasta, hasta el verano, que es donde se compuso la primera fase de la pandemia, un poquito ya cuando digamos, paró el estado de alarma, y empezamos a poder movernos con cierta normalidad pues hasta ahí hicimos un, un, un informe de lo que había sido la experiencia de las redes y eh, se llegó a ayudar a 258 familias ¿eh? unidades eh, familiares con, en las que convivían eh, bueno pues distintas personas ¿no? eso en personas se tradujo en 838 personas ayudadas y que habían contactado con, con nuestra red ¿no? A fecha de hoy, es decir, en estos meses que llevamos desde, desde el verano hasta que ahora acabe el, el, el año, pues vamos a, a contar con muchas más de 300 unidades familiares eh, ayudadas o que han contactado con la red, que han estado colaborando o cooperando de alguna manera y lo que hace que el número de personas se vaya a más de mil personas. ¿no? Un porcentaje interesante que os queríamos señalar también es que el 58% de, de estas eh, familias o de estas personas que han contactado, que en algún momento han necesitado el apoyo eh, de la red, tienen un origen migrante. ¿no? Y lo que queríamos destacar aquí hoy también, hablando de la, de la economía de los cuidados, es que más del 80% de las personas, de todas estas personas que os he comentado, que han contactado con la red, son mujeres llegando hasta casi un 20% de familias monomarentales o monoparentales, si queréis, eh, en las que la persona adulta es una mujer, eh, las que han necesitado mayor ayuda. ¿no? Lo que nos lleva a considerar que una de las cuestiones básicas para la sobrevivencia, ¿eh? para la vida, continúa recayendo en las mujeres. Y doy paso a, a Cris para que nos siga hablando de la red. Sí. Eh, a ver, toda esta red que, que creamos en un principio para atender simplemente la, una necesidad vital, ¿no? urgente, una necesidad de alimentación, pues ha ido creciendo y adaptándose a todas las demandas vecinales que se han, se han ido produciendo. En realidad cualquiera ponía en común la solicitud de una vecina y casi inmediatamente había una respuesta por parte de otra vecina para, para poder para ayudar. Y ya no hablo solamente de alimentación, pues hablo de ayuda económica, de ayuda en, las búsquedas, en la búsqueda de empleo, el asesoramiento en trámites oficiales, la ayuda con las solicitudes de todas las subvenciones o prestaciones que ha, puesto, que ha puesto en disposición la administración, que por cierto, aprovechando, hablando de esto, fuimos muy conscientes en este momento de uno de los grandes problemas que ha aflorado la pandemia, ¿no? que es la brecha digital. Eh, comentamos Hablamos de esto de conciencia porque una de las cosas que, que creemos que ha ocurrido con las leyes de, leyes, eh, perdón, redes de, de apoyo mutuo es que realmente nos abren la mente, nos, nos sacan de nuestro punto de partida inicial en el que estábamos, eh, de nuestro pequeño círculo y, y lo que nos hacen es que nos impulsa a conocer a nuestras vecinas y a, y a lo que necesitan. Nos damos cuenta de que tenemos algo que el otro necesita y que es relativamente fácil entregárselo. Y en las redes de apoyo mutuo hay muchos ejemplos de esto. Desde los prim las primeras cosas que se hicieron de simplemente hago la compra a mi vecino, porque bueno, es pues una persona de riesgo, que es un ámbito así muy chiquitito, en mi vecino, en mi portal, a cosas más complejas como, por ejemplo, la organización en sí de todo lo que supone una despensa solidaria. ¿no? O las asesorías, vecinas que donan tiempo, conocimientos, recursos, económicos, de tablets, de, bueno, pues muchas, muchas cosas en este sentido, ¿no? eh, Vamos a comentaros un poquito cómo han funcionado las asesorías, en una siguen funcionando. Ya, cuenta, cuéntanoslo. Sí, pues hablando de las asesorías, podemos ah, decir que la red ha mantenido básicamente y está manteniendo siete asesorías básicas, ¿no? Os las enumero. La primera sería la de ser, las llamados o la damos a conocer como servicios sociales, que básicamente tuvo eh, mucha importancia en el principio del confinamiento del estado de alarma y era para contactar, básicamente para contactar a las personas con servicios sociales, porque los servicios sociales estaban totalmente colapsados y entonces lo que había mucha dificultad era para que las personas. Eh, Pudieran, eh, al menos, estar en contacto y ponerse en contacto con servicios sociales, ¿no? que ya os digo que era una función eh, prácticamente imposible en los comienzos. Luego también eh, tenemos eh, la asesoría de alquiler, donde se han tramitado, os acordaréis que salieron una serie de ayudas para, para ayudar a las personas con, lo, con los temas de alquiler, eh, por, por los problemas que le habían surgido al no poder trabajar y al, con el confinamiento pues muchas personas se vieron con muchas dificultades para, para pagar un alquiler ¿no? Y sacaron una serie de ayudas en las que la asesoría ayudábamos o informábamos o asesorábamos de cómo tramitar o, o, o qué se podía hacer en esos casos, ¿no? La verdad es que, como en, muchas otras, eh, en muchos otros asesoramientos, lo que nos encontramos era con una dificultad a la hora de solicitar cualquier tipo de ayuda institucional mucha dificultad de tramitar esas solicitudes, ¿no? Lo que hay es un gran pozo de economía informal, un gran pozo de supervivencia, donde la gente realquila los pisos, donde la gente comparte habitaciones, donde la gente no tiene papeles, y entonces inmediatamente te quedas fuera, te quedas al margen de cualquier tipo de, de, ese, de, esa, de esa ayuda, ¿no? Y eso es lo que vimos en los alquileres y hemos visto en otros, en otros campos, ¿no? También estaba la asesoría, o están, la asesoría de empleo y trabajo, que en un principio se, eh, tuvo mucha demanda por el tema de la tramitación de los CERTES, recordaréis, y luego ya, a medida que la situación se iba calmando un poco todo se, o todo se iba recolocando, empezamos a, a, a hacer también talleres para la formación y cosas de orientación y búsqueda de empleo. ¿no? Eh, luego, la, igual. Una de las que ha tenido más demanda ha sido la, la de gestionar, una vez que salió, gestionar el ingreso mínimo vital, el IMV, eh, donde también nos hemos visto con muchísimas trabas de, en el campo de en el sentido en el que os acabo de comentar. Tenemos también la asesoría de apoyo escolar, eh, donde se ofrecía, bueno, en un principio también o sea, se ofrecía, os acordáis que hay que con el cierre de los colegios, pues bueno, pues, eh, no todos los niños y niñas o jóvenes pudieron terminar bien el curso y sobre todo también hubo un tema con el brecha, la, el tema de la brecha digital que ha comentado Cris en un principio, eh, hubo, hubo menores o familias que tenían problemas para, eh, para que los, sus hijos y sus hijas pudieran continuar las clases a nivel digital. ¿no? En este sentido nosotros hicimos también una serie de compra de, de tablets para repartir con las la familias. Y estábamos también esperando a ver cómo surgía eh, después del verano, cómo quedaba, que os acordaréis que fue una cosa también que no estaba clara, cómo quedaba. El... Perdona, Oscar, no sé si soy yo o se te oye muy bajo. Se me oye muy bajo, ahora se me oye mejor. Ahora, ahora mejor. Vale, me acerco el micrófono. Gracias. Y, nada. Y entonces eh... Eh, estábamos un poco en stand-by a ver cómo comenzaba cómo comenzaba el curso, si realmente comenzaba o si no. ¿no? Entonces, de, de momento los cursos comenzaron, parecen que van con cierta normalidad, normalidad entre comillas, claro, y, y, y la tenemos ahí, esa, esa asesoría, en espera de que pudiera haber una mayor demanda o no. Y luego también tenemos una asesoría que es el tema de, de salud. No se trata de, de pasar consulta por asesoría, sino de contactar eh, a, esas, a esas personas con los centros de salud que también han tenido problemas para contactarse. En algunas personas que no tienen papeles, por ejemplo, en algunos centros de salud, pues ha habido que recordarles que hay un protocolo para, para dar servicio a esas personas. Y luego también ha habido problemas, muchas veces por el mismo tema de la fecha digital, eh, a la hora de solicitar o pedir las citas, que también se encargado la asesoría, ¿no? Y luego hay otra, otra asesoría que es un poco transversal a todas, que es una asesoría legal. Eh, personas con conocimientos legales y jurídicos pues eh, tratan de ayudar cuando surge algún tipo de, de, este, de este problema eh, a, todas las, a cualquier tipo de asesoría, ya sea por una cuestión de empleo, ya sea por una cuestión de alquiler, o del IMV, o de lo que sea. ¿no? Y, y bueno, pues... Eh, para ya no alargarnos demasiado, nos, gusta, eh, nos gustaría compartiros igual eh, dos proyectos concretos que se están trabajando que ya, ya está eh, uno de ellos ya estaba antes de la, de la red, pero creo que pueden resumir bien lo que es un trabajo comunitario y lo que es un trabajo eh, que surge eh, a través a través de, la, de las redes y digamos que se fortalecen con las redes, ¿no? Uno es la retienda gratis, que os va a contar Cris, y otro es eh, una oficina de derechos sociales que estamos diseñando y que os voy a contar yo. Bueno, pues la retienda es un, uno de los proyectos donde las acciones que se hacen y donde vemos que eh, algo evoluciona desde algo pequeñito, ¿no?, como comentábamos antes, a algo que, que ahora mismo es, es bastante grande y está bastante activo, ¿no? Eh, un grupo de mujeres detectan una necesidad por cuestiones económicas simplemente y ven que la gente no se puede permitir usar una mascarilla cada cuatro horas por cada uno de los miembros de la familia, ¿no? Entonces, eh, donan su tiempo, donan sus conocimientos, Incluso buscan a quien done recursos como por ejemplo la tela y se ponen a coser mascarillas y las entregan junto a las cestas de alimentos en las despensas solidarias eh, Bueno, y aparte a otras, a otras personas ¿no? de, del distrito. Entonces esto se va haciendo grande y al final lo que ha derivado realmente es una tienda gratis. Es un sitio donde la gente puede, eh, digamos, por un lado entregar eh, pues, ropa o calzado digamos que, pues, que considere y luego otro grupo de gente pues, puede conseguir encontrar eh, digamos este, este tipo de prendas eh, pues de una forma fácil ¿no? y esto bueno lo queríamos resaltar porque nos parece un ejemplo un gran ejemplo de lo que es la economía solidaria ¿no? eh, además eh, se cumple también con este proyecto que eh, encontramos también uno de conexión con otras, eh, otros trabajos que se habían realizado en el, en el barrio, en el distrito, principalmente, por ejemplo, mesas de medio ambiente, porque aquí con la retienda también vemos que podemos eh, cumplir el objetivo de la R de reutilizar ¿eh? antes de las otras R, ¿eh? como por ejemplo reciclar. Eh, simple y llanamente estamos ante una economía solidaria y además ecológica. Eh, el siguiente paso que ya es, eh, lo, lo va a comentar Chá, que es la, el, el otro proyecto que, que ahora mismo digamos, está, está comenzando tampoco fortaleciéndose, es eh, bueno, la Oficina de Derechos Sociales. ¿no? Y este surge también un poco por la lo que encontramos una necesidad es de encontrar un sitio, así dicho, no me refiero solamente a un sitio físico con, con, con palabras mayúsculas, ¿no? Sino que también, bueno, pues un espacio común de participación, eh, donde se promuevan algunas estructuras un poco más creativas o diferentes y que permitan estas estructuras mantener todas estas transformaciones sociales que hemos estado viendo durante la pandemia, ¿no? Entonces, eh, así es como pretendemos un poco eh, dar un paso más adelante. Tengo que deciros que durante todos toda los diferentes um, periodos o momentos que ha pasado la pandemia, la red de apoyo mutuo no ha dejado de solicitar a, a la administración tener una, un espacio de colaboración con ellos, ¿no? La pena que eh, hasta el momento pues casi casi nadie <ríe> ha contestado a nuestra llamada a la puerta. ¿eh? Entonces, bueno, la Oficina de Derechos Sociales es un poco el, el siguiente paso que, que, que surge de las redes de apoyo mutuo. Sí, y bueno, lo he, lo he introducido muy bien, Cris, poco más que añadir. La Oficina de Derechos Sociales, le vamos a poner el apellido que tiene, y apoyo mutuo comunitario. Es un intento, es una herramienta eh, para intentar digamos fijar eh, todas las iniciativas y toda la solidaridad y todo el trabajo que ha salido en las redes de, de apoyo comunitario. En este caso nos toca hablar de, la, de, la nuestra, de nuestro distrito, pero ya sabéis que se han extendido por, eh, por todos los sitios, ¿no? todo Madrid y todo el, todo el Estado. ¿no? Eh, bueno, se trata de un poco visibilizar, o sea, hacer, hacer ese, ese apellido de apoyo mutuo comunitario es el, el acento que queríamos poner porque se trata un poco de hacer protagonistas a las personas que, que, que, que utilizan la red y que demandan la, la ayuda, hacerlas protagonistas y que ellas eh, mismas también gestionen y autogestionen eh, eh, la oficina ¿no? y sean construyan su propio bueno, pues su, su propio su propio futuro ¿no? y su propia su propia comunidad en este sentido nos basamos en experiencias que, que ya ha habido como la de la escuela popular de, Adul de personas adultas y, y otras a nivel de madrid y lo único que queremos es pues eso digamos fijar todo el trabajo que, que se ha consolidado en esta con, en este periodo de, de, de la red Ahora mismo estamos en la fase de diseño, ya estamos terminando la fase de diseño con un grupo mo motor creado eh, para ello. Y bueno, pues la idea y lo que vamos a hacer es eh, inaugurarla o que empiece a funcionar ya en, el, en enero, en, en el, el próximo año, ¿no? en el 2021, tal que queda muy poquito. Y bueno, y creo que. Si Cris no tiene nada más que añadir, ya nos gustaría cerrar. Os vamos a compartir un vídeo hablando de agradecimiento y de solidaridad que, y de activismo comunitario, ¿no? que son yo creo los grandes pilares en los que se han movido las redes. Pues compartir un vídeo de un minutito, eh, donde vamos a ver eh, lo que fue... Vemos la, la escuela Popular de Adultos que, que ubicó la, en un primer momento la defensa solidaria las imágenes un poco de, de los alimentos y lo que se repartió la defensa solidaria eh, a, a, a modo de cierre y a modo de agradecimiento a todas las personas que, que lo han hecho posible y lo están haciendo posible. Pues... Ah, ¿vas a compartir? Pues lo comparto, sí. a las que habéis venido hasta Dame un momentito que está empezado. Ahí va. La despensa solidaria de la red de apoyo mutuo comunitario del barrio del Pilar acaba de nacer. Y todo el vecindario la ha cogido de manera maravillosa. ...os queremos dar las gracias... ...a todas las personas que habéis colaborado... ...a las que habéis reunido alimentos en vuestros portales... ...a las que os habéis acercado a los puntos de recogida de los supermercados... ...a las que habéis venido hasta la despensa... ...a las que habéis donado a través de la cuenta... ...a los comercios del barrio por arrimar el hombro... ...gracias a vosotras y vosotros... solo en los primeros 15 días hemos atendido a 94 personas... Con cestas surtidas de productos alimentarios y de primera necesidad. Y seguís aportando y os seguimos dando las gracias. Una y otra vez, gracias. gracias. Bueno, ese era un poco épico, pero ahí, ahí quedó. Pues muchísimas gracias, eh, Chac y Cristina. La verdad que me ha parecido súper interesante porque no solamente nos habéis contado lo que se ha hecho, todo lo que se ha hecho desde la red, sino que creo que las reflexiones en cómo habéis conectado eh, lo que se ha hecho desde la red con, eh, con la economía eh, feminista y de cuidados me ha parecido la verdad súper súper enriquecedor como el, el fondo ¿no? de, de reflexión que le habéis dado además de, de contarnos y, y creo que da para, para profundizar más a ver si tenemos eh, un poquito de tiempo para para charlar después de que, de que veamos de que nos cuenten la última iniciativa que es la del Grupo de, de Feminismos del, del Foro Local y toda la cuestión que han trabajado de, de los presupuestos con, con enfoque de género. Y sin más, pues le voy a dar ya paso a Carmen, que le ha tocado ahí ser la última. Carmen, ¿estás por ahí? Hola, sí, sí. ¿Qué tal, Carmen? Muchas gracias. Adelante. <coughs> Bueno, voy a, a compartir pantalla también. Estamos, ¿verdad? Bueno, eh, primero os voy a presentar muy brevemente lo que es el grupo de feminismos. Nosotras empezamos siendo eh, una mesa de igualdad dentro del foro local. Y el foro local antiguo, es el, decir, el primer, el primer foro, y sí que eh, este lo comenzamos también como Mesa de Igualdad, pero eh, después del verano eh, nos cambiamos y ahora hablamos de eso. Durante todo este tiempo anterior, estos años pasados, estuvimos haciendo, sobre todo eh, trabajamos mucho en los puntos Violeta, en todas las fiestas de, de los barrios. Eh, y realizábamos actividades en eh, las, las, las dos fiestas clave ¿no? de, de, de los movimientos feministas, que el 8 de marzo y el 25 de noviembre, y eh, empezamos a trabajar el enfoque de género como un criterio de priorización para eh, los presupuestos participativos que en toda la época anterior pues, se habían estado desarrollando, bueno, desde el 2016 empezaron. Nosotras empezamos en el 2017 ya a pensar en eso, de, de qué quería decir eso de, de, de tener en cuenta el enfoque de género. ¿no? Eh, lo centramos en los presupuestos participativos porque nos parecía que era, bueno, eh, había que empezar por algún sitio y ahí pues eh, había, había más posibilidades. En este sentido, pues estuvimos realizando durante toda esa época algunos talleres de sensibilización sobre qué quería decir eso del enfoque de género, sobre todo eh, enfocado a los presupuestos municipales. Y también en relación con el urbanismo, que era eso del urbanismo feminista y tal. ¿no? Empezamos ya a poner sobre la, sobre la mesa también lo de, lo de los paseos de Jane Jacobs. Bueno, eh, cuando empezamos a, a pensar, en, bueno, cuando entramos ya en este, en este nuevo foro que eh, casualmente comienza el 4 de marzo, es decir, unos días antes de, de que empiece a cambiar todo ¿no? por, por la pandemia, pues, eh, pues bueno, eh, ya sabéis, o sea, todo lo que tiene que ver con, con las reuniones presenciales, etcétera, todo se paralizó. Es decir, que eh, no podíamos reunirnos, eh, ninguna mesa, ningún, ningún grupo eh, eh, presencialmente. Pero empezamos a trabajar a nivel virtual eh, desde la mesa de feminismos, todavía. A partir de ahí que empezamos a, a pensar en qué otras cosas se podían hacer o dónde podíamos eh, seguir interviniendo, pensamos en otra serie de cuestiones que ahora, ahora lo redactaremos, que tienen mucho que ver con, con lo que se nos pide que enfoquemos, que es el tema de los presupuestos, pues, el enfoque de género en los presupuestos municipales. Pero, eh, pero eh, antes de, de, de entrar en eso, que sería un poco lo, lo principal, eh, unas, unas pinceladas porque eh, empezamos a pensar que en lugar de llamarnos mesa de igualdad queríamos llamarnos grupo de feminismos, pues por varias cuestiones, por un lado porque eh, pensábamos que nuestro papel como mesa de igualdad no estaba siendo dentro del foro eh, digamos demasiado efectivo, estábamos reducidas, las mujeres que teníamos digamos conciencia feminista, estábamos reducidas en la mesa de igualdad y éramos muy pocas, realmente quizás una o dos, las que además participábamos en alguna otra mesa. Es decir, que lo que hablábamos en la mesa de igualdad se quedaba bastante en la mesa de igualdad. Entonces, pensando en que eh, teníamos que, que cambiar de estrategia. Había que hacer una estrategia transversal. En lugar de quedarnos reducidas en una mesa de igualdad, pues lo que hacemos es que nos dispersamos por todas las mesas para enfocarlas o reenfocarlas desde la perspectiva de la igualdad de los feminismos, etc. Entonces, bueno, pues eso lo concretamos ya después del verano y a partir del verano empezamos a llamarnos Grupo de Feminismos. ¿Por qué también eh, cambiarnos el nombre de Igualdad a Feminismos? Pues porque Feminismos, desde nuestra perspectiva, también era mucho más amplio. Que solamente la igualdad, o sea, no queríamos la igualdad eh, en sentido estricto, no queremos ser, no, no queremos que las mujeres seamos iguales que los hombres y los hombres iguales que las mujeres, no, o sea, hay muchas diversidades que son positivas, creativas y además también hay muchos feminismos, es decir, no hay un feminismo, o sea, yo no soy feminista, yo estoy en el, en el feminismo. Eh, y puedo tener distintos enfoques dentro del feminismo. ¿no? Y todos son válidos. O sea, ¿no? Nosotras no, no, no nos centramos en uno solo, sino que todos los feminismos son válidos y son positivos. Y entonces, bueno, pues decidimos hacer ese cambio. Y a partir de, de septiembre nos, nos cambiamos a, a grupo de feminismos, que es lo que somos ahora. Entonces, dentro de ese, de ese nuevo enfoque... Eh, sí que retomamos una, una cuestión que ya habíamos eh, planteado eh, como mesa de igualdad pero que no, que no quedaba, no quedaba to todavía eh, digamos muy, muy visible ¿no? y es el lenguaje. El lenguaje nos crea realidades ¿no? y entonces eso es, es algo muy común, muy conocido, ¿no? Entonces es importante. O sea, yo sé que eso cuesta. Eh, yo hace 15 años no utilizaba el lenguaje no sexista, utilizaba el lenguaje que usamos, pues lo normal, lo que se, se llama normal, ¿no? Y, y, um, y es así, es decir, que, que cuesta muchas veces y, y sobre todo cuando quieres empezar y todo eso cuesta. Pero si te pones esas gafas moradas que decimos a veces, ¿no? cambiarse las la, la miradas, las gafas con las que miras el mundo y tal, pues seguramente te empieza eh, con el tiempo ¿eh? y con la práctica, te empieza a resultar eh, mucho más eh, normal. ¿Sí? Y empieza, a mí, para, para mí, por ejemplo, ahora es normal el lenguaje no sexista. Y lo que me choca cuando oigo hablar a otras personas es precisamente el lenguaje no sexista. Eso me choca muchísimo. Y me choca en la comunicación hablada y en la comunicación escrita, ¿no? en las dos. Eh, bueno, pues en eso estamos, dentro, o sea, como, como grupo de feminismos, enfocamos eh, una de las cuestiones al lenguaje no sexista y fundamentalmente yo os digo que al margen también de la comunicación hablada, eh, algo que es más controlable porque se puede hacer de manera colectiva es en la, en la comunicación escrita, es decir, que todos los documentos que se elaboran y que se realizan y se ponen, eh, eh, se dan a la luz ¿no? eh, eh, desde el foro local, pues eh, llevan el lenguaje no sexista. ¿no? También en las redes sociales eh, hacemos eh, esa, digamos, esa, ese aprendizaje, ¿no? esas prácticas. Entonces, esa era una de las, de las cuestiones eh, importantes porque tiene mucho que ver con todo lo demás. ¿no? Ahora el tema del enfoque de género, que ahí es donde, donde, donde, bueno, donde vamos a, a desarrollar quizás algo más. El enfoque de género eh, es difícil también de, de, de entender por parte de la, de la gente. Yo lo, lo viví precisamente en el foro anterior cuando desde la mesa de presupuestos que se llamaba entonces, eh, hacíamos esos talleres, hicimos esos talleres para mm, priorizar, o sea, para eh, acordar algunos criterios de priorización para los presupuestos participativos, que es donde incluimos eh, precisamente como uno de esos criterios para priorizar el enfoque de género. Es verdad, nos costaba bastante, o sea, cuando nos poníamos ahí a ver las propuestas concretas decíamos, bueno, ¿y esto cómo sabemos si esto realmente eh, mm, eh, es bueno, eh, o sea, tiene enfoque de género, porque bueno, eh, bueno puede ser todo, ¿no? Sino que tiene enfoque de género o no. ¿Cómo, cómo, cómo, lo, cómo lo podemos ver? Y nos costaba, ¿eh? Nos costaba en general a todas, eh, incluso a las, que, a las que lo promovíamos, ¿no? Porque no teníamos que mucha práctica. Eh, bueno, pues en, en función de eso, pues lo que hicimos fue empezar ya eh, lo hicimos en, en, en el foro anterior y estamos con un taller de enfoque de género en los presupuestos que más o menos eh, bueno pues nos, nos, nos dejó una, una cierta eh, orientación pero en este en este año a pesar de la cuestión eh, pandémica que no podíamos tener esas reuniones y esos talleres presenciales sí que eh, hicimos precisamente o sea utilizamos bastante las, las um, eh, las herramientas informáticas online ¿sí? y entonces organizamos dos talleres. Uno en junio sobre los eh, presupuestos, o sea, el enfoque, presupuestos municipales con enfoque de género y otro después en septiembre con, eh, sobre los proyectos sociales con enfoque de género. ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta ambas cuestiones. Solo os, os voy a comentar, eh, antes de pasar esas dos cosas, eh, ¿qué, ¿qué sería esto del enfoque de género? ¿no? O sea, aquí la cuestión sería fundamentalmente en tener claro o tener, eh, ser conscientes y hacerlo visible además ¿eh? que eh, los sesgos de género que tenemos ya sean los, los evidentes o los, o los que están ocultos ¿no? desde hace tanto tiempo ¿no? eh, todo eso eh, digamos que está en, el, en, el, en la base de las políticas eh, que se desarrollan, los programas, las estrategias, eh, eh, ya sean en, en cualquier ámbito, eh, eh, los presupuestos, evidentemente, ¿no? eh, todo eso está en el fondo, o sea, esos sesgos de género. Y entonces, si no los haces visibles, primero, es decir, eh, primero voy a ver dónde están esas brechas de género. ¿no? Si no los visibilizas y los conoces, entonces eh, es difícil que vayas a hacer unos presupuestos o cualquier o cualquier proyecto, programa social o lo que sea, donde eh, es, puedas ver la perspectiva de género. Entonces, bueno, pues eh, pensando y partiendo desde esa idea inicial que sabemos de que los presupuestos eh, no son neutrales al género, ¿sí? pues empezamos a, a trabajar. ¿sí? Eh, todo esto, eh, eh, ahí podéis ver algunas anotaciones, como la de, lo de Beijing 95, objetivos de desarrollo sostenible 2030. O sea, 2030. Eh, ahí, o sea, ya en Beijing 1995, es una conferencia de Naciones Unidas, donde se empieza a hablar ya del enfoque de género en, en los programas de, de, de, las, de, las, de los países. ¿no? Eh, en los objetivos de desarrollo sostenible 2030 se enfocan también una serie de, de de, se visibilizan ¿no? eh, una serie de cuestiones relacionadas con, los, con, con, lo, con el enfoque de género también. En, la, en el 2003, aquí en España, en el 2003 empieza a haber ya eh, legislación estatal eh, al respecto de la, de la, del, del enfoque de género. Empezamos con las, con las medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las disposiciones normativas a nivel de gobierno, después viene en el 2007 la Ley de Organizar Igualdad y luego en el 2008 se introduce el tema del de, de enfoque de género en la estructura de los presupuestos de las entidades locales. ¿eh? Eso es a nivel estatal. Pero luego ya en el Ayuntamiento de Madrid, en el 2016, con la corporación anterior, se empieza a trabajar también el tema del enfoque de género en general. ¿vale? Eh, se crea una comisión de evaluación de impacto de género en el presupuesto, se crea un plan estratégico para la igualdad entre el 2018 y el 2020, se plantea una serie de directrices para aplicar la transversalidad de género en el Ayuntamiento de Madrid, eh, y, bueno, y se dan una serie de instrucciones etcétera, pues para, para introducirlo. Y es en el 2017 cuando empieza a haber informe de impacto de género en el eh, Ayuntamiento de Madrid relacionado con el presupuesto municipal. O sea, en el presupuesto eh, del 2017 y del, del 2018 ya empieza a haber un informe junto con eh, la propuesta de, de presupuesto municipal que, que saca el Ayuntamiento. Entonces, a raíz de todo lo que se mueve en Madrid en esa época eh, y con diversas plataformas que ya existían, como la, la, la plataforma Impacto de Género, ya a nivel estatal, pues en, en Madrid se crea la plataforma feminista eh, ante el, el presupuesto municipal. Y ahí todas las mesas de igualdad y ahora nuestro grupo de igualdad también nos incorporamos y empezamos a trabajar a nivel de Madrid también eh, hacer pues eso, unas, unas eh, valoraciones eh, previas a la, a la aprobación de los presupuestos municipales en relación a los eh, tanto a las áreas como a los, a los distritos. ¿eh? O sea, todo eso empezamos a, a hacerlo. Lo del informe de impacto de género que se, que se solicita, eh, o sea, que se, que se exige o que se empieza a, a tener y a disponer esa herramienta eh, a partir del de 17, pues eh, ahí eh, se habla, por ejemplo, del índice de desigualdad de género, eh, que se concreta pues, en, en el tema del trabajo productivo remunerado y no remunerado, en los ingresos económicos y las condiciones de vida, en la educación o en la toma de decisiones. ¿no? Eh, se plantean también dónde están las brechas de género y se habla de salud y calidad de vida, ahí hay brechas de género, en la cultura hay brechas de género en la seguridad, tanto la objetiva como la subjetiva, o en, en la movilidad, el uso del espacio público con el propio acceso a, a la vivienda. Eh, ese impacto de género, o sea, ese informe de impacto de género que se pide anualmente al presupuesto municipal eh, habla también de, eh, de la metodología de análisis de las tres R, eh, es decir, que la, se habla de los roles y, y estereotipos que funcionan, de los recursos que existen eh, a disposición para, eh, digamos, eh, para solventar o para superar esos, esas, esos roles y sus estereotipos, y a la representación también. Luego se habla también de las líneas prioritarias, que sería ya lo eh, que se llama las tres n también, es decir, eh, las líneas prioritarias de actuación, que serían, por un lado, la erradicación de las violencias machistas. Por otro lado, la autonomía económica de las mujeres y la corresponsabilidad y, eh, y, en tercer lugar, la participación sociopolítica y cultural de las mujeres. Todo eso se supone que mm, se pide y, eh, al, al informe de impacto de género, en el cual, además, eh, cada área y cada distrito tiene que elaborar un, una memoria de impacto de género, eh, con las siglas MIG que es lo que, que podéis ver ahí. Es la memoria de impacto de género es lo que cada, ya os digo, o sea, en cada distrito, en cada área del ayuntamiento, cada organismo autónomo del ayuntamiento tiene que elaborar eso tiene que elaborar ese, esa memoria. Una memoria previa, ¿no? una memoria previa eh, junto con, eh, con todas las actividades, eh, objetivos, etcétera, que se... Que se que se plantean objetivos, por supuesto, además eh, diferenciados entre eh, objetivos eh, hacia mujeres, hacia hombres, ¿no? eh, Y una serie de indicadores para después, una vez que ha terminado el, eh, digamos que se ha eh, terminado el, el, la anualidad, del año, ¿no? hacer lo que se llama la memoria de cumplimiento de objetivos de igualdad, que es la sigla MCOI. ¿no? y ahí lo que se trata es eh, ver si eh, los objetivos que en la memoria inicial se planteaban ¿eh? para eh, realizar eh, para alcanzar a lo largo de todo el año pues realmente eh, se ha avanzado en la igualdad en, eh, que era lo que se pretendía ¿no? en, cada, en cada una de esas. entonces en relación con las brechas y las desigualdades que se habían que se hubieran eh, bis, bis, eh, visibilizado inicialmente ¿no? en relación con las metas que se, que se establecen en cada momento y en cada área en cada distrito para, eh, en relación con la igualdad de género etcétera, ¿no? o sea, todo, toda esta cuestión es decir un trabajo muy muy importante y esto se empieza a hacer en el 16-17 eh, por parte de, de la, del grupo eh, mesa grupo, Mesa Igualdad, Grupo Feminismos, eh, ya os comento que empezamos a trabajar eh, en toda esta cuestión, eh, primero en los presupuestos participativos, después en el presupuesto de la Junta y junto con la Plataforma Feminista, eh, de alguna manera también eh, en el, los presupuestos del Ayuntamiento en su globalidad, ¿no? incluyendo a las, a las áreas. Eh, eh, el, por ejemplo, la intervención que hicimos desde el foro local en el, en el, eh, en el Pleno Extraordinario de Presupuestos del año 2018, eh, ahí lo, lo enfocamos todo a la, al tema de la, de la memoria de género que se había realizado ¿no? por parte de, de la, del distrito de las distintas, de las distintas áreas. Mm, todo esto. O sea, y, y, a ver, todo esto lo, lo hemos estado realizando y yo soy consciente de ello. Lo mismo que al principio os he comentado, el tema del lenguaje, eh, el lenguaje eh, no existe el lenguaje inclusivo eh, es difícil, o sea, lo, reconocemos eso, sobre todo el, el hablado. Pues todo esto de los presupuestos eh, es algo, eh, como decir, algo duro, ¿no? Y, es algo duro... Y, en, el, eh, en la mesa de presupuesto que existía en el foro anterior, ¿no? eh, la participación de las mujeres en la mesa era absolutamente mínima. Mínima yo diría que una, dos personas, o tres como mucho. ¿no? De un total a lo mejor de 12 15 personas. Eh, ahora, ¿no? en la mesa de participación que... Eh, que es quien lleva todo el tema de presupuestos en, la, en, la, en el nuevo foro local, hay alguna mujer más, pero aún así, eh, la, digamos que la, eh, la visión o, la, o, la, o el enfoque que, que se le da a, los, a, a todo lo que hacemos eh, viene muy desde la, el grupo feminista. O sea, el grupo de, de feminismos es el que estamos ahí, eh, eh, digamos que eh, intentando sensibilizar eh, por un lado a toda la gente que está dentro del, del foro que esto de alguna manera eh, digamos que eh, es importante porque dentro del foro eh, no solamente están personas a título individual que es importante sino que hay muchas asociaciones sobre todo asociaciones vecinales están eh, casi todas y eh, desde nuestra perspectiva, en las asociaciones vecinales, es muy importante introducir todo esto también del en enfoque de género. ¿no? Eh, las asociaciones vecinales tienen, de alguna manera, en el distrito, una, una, cierta, eh, una cierta voz, una, una cierta eh, incidencia, ¿no? y la medida en que todo esto vaya calando, eh, pues pensamos que, eh, bueno, pues creo que el, el, el objetivo de de amplificación ¿eh? tiene, tiene, tiene su importancia. No me voy a, a, a centrar más en eso porque quería solamente una pincelada en el sentido de que los, los, eh, no, no se trata solamente de que en el presupuesto se, se vea todo eso y que, se, y que se haga después además, porque las, muchas veces las, las memorias de los, de los, de la, del personal técnico en relación con, con todo esto eh, se limita en muchas ocasiones a diferenciar o saber cuántas mujeres y cuántos hombres han participado en tal programa o eh, han hecho tal cosa, ¿no? entonces eso no es, pero bueno, ya sabemos que lo mismo que nos cuesta a cualquiera de nosotras, eh, eh, todo esto, pues a todo el, el personal técnico también le cuesta, o sea, porque si tú desde, el, desde, desde hace mucho tiempo, muchos años, pues has estado eh, con una, una forma de hacer las cosas, pues cambiar ese esquema, pues también. Lo importante es que esto sea continuo, que, que se, que se, que se continúe, ¿eh? es decir, que eso es fundamental, es decir, no, no pararlo, ¿no? Eh, y que, bueno, que todas eh, contribuyamos y, y nos apoyemos en esto. ¿no? Entonces, bueno, es muy importante el tema de los, del enfoque de género, no solamente en el presupuesto, sino también en el desarrollo y en la... Eh, y en la, y la creación de, de todos los programas que se realizan en, todas las, en todos los servicios de los ayuntamientos, y en, tanto en relación con el, en los colectivos sociales concretos como en las temáticas que se, que se utilizan. Y una cuestión importantísima, ya para, para terminar, que, eh, que tiene mucha relación, porque precisamente es uno de los. De, los, eh, eh, digamos de las brechas eh, que existen es precisamente el, la, la, eh, el poder, ¿no? es decir, eh, dónde se sitúan las mujeres en relación con el poder, y hablando eh, del, del poder en, en el ámbito municipal, eh, y no me refiero precisamente a, a, la, a la cuestión de, de concejales o concejalas y tal, sino al, a los eh, espacios de participación, pues ahí vemos que, eh, desde luego, nuestro foro es, es clarísimo en eso: ¿sí? que hay muy pocas mujeres con responsabilidades en, en los espacios de participación. ¿sí? O sea, nuestra comisión permanente, este, este, este año, además, o sea, en este foro, es muchísimo más eh, machista <risa> eh, eh, que, que el anterior ¿sí? y el anterior. No llegaba a ser tampoco el, el, el 50%, o sea, 50-50 siquiera, ¿vale? Pero bueno, había más, había más representación de las, de las mujeres en, en esos espacios, ahora hay muy poca. Eh, mientras que hay muchas mujeres activas en, los, en, las, en algunas de las mesas, algunas, ¿eh? algunas. ¿eh? Véase, por ejemplo, eh, la mesa de bienestar animal, la mesa de bienestar animal, que es uno de sus, de sus patas de trabajo. Eh, fuerte son las colonias felinas. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que las colonias felinas precisamente ¿no? son, eh, son un espacio de actividad fundamentalmente de las mujeres. Son las mujeres las que, las que, las que gestionan las colonias felinas. Hay algún hombre, ¿no? pero pocos en relación con las mujeres. ¿no? Y bueno, pues eh, es un ejemplo, tenemos muchísimos más. Eh, y luego también hay otra cuestión que sí que queremos resaltar, porque esto nos ha ocurrido también en otra de las mesas este año, pero también en el foro anterior había alguna mesa eh, que digamos que resaltó de manera negativa en relación a, a, esta, a esta última cuestión y es que también hay que tener en cuenta que la manera de expresarte, la manera de hacer las cosas, los formatos en los que los hagas, el tipo de discursos que, que desarrollas en un espacio de participación, eso es fundamental también, eh, visibilizar, eh, digamos, la cuestión de género ahí. ¿Por qué? Pues porque eh, nuestra experiencia nos dice ¿eh? que cuando esos espacios de participación son agresivos, cuando, cuando se están desarrollando sin tener en cuenta eh, pues las, la, las necesidades de, de conciliación de muchas mujeres ¿eh? y, y en unos formatos, que no son los que a las mujeres les pueden ser más fáciles, eh, más accesibles, etcétera, pues todo eso aleja a las mujeres de esos espacios de participación. Y eso es importantísimo. ¿no? Hay que pensarlo no solamente dentro de los espacios de participación institucionales, sino también en los espacios de participación no institucionales, los autónomos, los, los, las de la, asociaciones vecinales, colectivos... Eh, eh, colectivos eh, diversos, eh, en fin, o sea, en todos los espacios en los que nos movamos, en las redes de apoyo, en fin, en todo eso, es muy importante siempre tener en cuenta todo esto del enfoque de género. Y lo dejo ahí porque estamos muy en medio de tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Yo creo que ha sido una aportación súper valiosa porque, como bien dices, el tema este de los presupuestos se hace como un tema duro ¿no? y, sin embargo, es fundamental. Tanto el tema de la del impacto, evaluación de impacto de género como el tema de los presupuestos con enfoque de género. Eh, pues bueno, son algunas de las cuestiones clave ¿no? si a, la, a la hora de hablar de economía de los cuidados y de, y de, y de esa reducción de brechas ¿no? y, de, y de violencias. Y estaba también pensando con esta cosa de la participación que has indicado en, en, el último, en la última diapositiva, eh, que también tiene mucho que ver con la cuestión de los usos del tiempo, que es algo que desde la economía ah, feminista uh -huh. se ha estudiado, vamos, se ha estudiado y es una de las herramientas eh, fundamentales. Eh, Cómo las mujeres y los hombres usamos el tiempo de forma distinta, las mujeres dedicamos más tiempo al, al trabajo doméstico y de cuidados, y eso reduce el tiempo de ocio, de participación política, eh, etcétera, etcétera. Por eso hablaba antes también. Del, del tiempo como un recurso político para, para todas las personas pero especialmente para, para las mujeres eh, y como esas redes comunitarias que establecemos muchas veces permiten también como socializar eh, un poco de tiempo de cuidado que permita también utilizar ese, ese tiempo pues por ejemplo para participar como tú decías no <risa> Bueno, la verdad es que ha sido súper, súper interesante el recorrido. Lo estábamos comentando Elena y yo así como por el chat y, y la verdad que nos no da pena porque se ha quedado como muy poquito tiempo para el debate. Estábamos diciendo, si os parece, alargar 10 minutos, hasta hay 10 eh, por si queréis hacer aportaciones, preguntas, etcétera y, y que podamos cerrar ahí, que es como una hora prudencial por lo de comer y demás. Eh, entonces, si os parece, ¿hay, ¿hay personas que queráis intervenir? Ya sea para aportar algo sobre lo que se ha dicho, para preguntar a alguien sobre algo que se ha dicho, porque se si os haya ocurrido una reflexión... ¿Vale? ¿Queréis por ahí? ¿Os animáis? Creo que Marian quiere, quiere decir algo, así que adelante. Perdonad, es que a mí a veces me resulta más fácil que me deis entrada porque no veo nada, ¿vale? Eh, Solo decir que me ha alucinado, o sea, yo ya he escuchado algunas veces al grupo de memoria histórica y adoro a la gente de la escuela, eh, pero iba a hacer una propuesta, ¿no? Y es en línea de que efectivamente la perspectiva de género fundamental y el enfoque desde los cuidados. Entonces, eh, os animo a que podamos hacer, podáis hacer algún espacio más para trabajar de una manera muy específica, porque efectivamente la participación tiene un enfoque de género, incluso los espacios de poder, el cómo se toman decisiones, qué tipo de discursos, o sea, hay muchas cosas ahí que son vitales, ¿no? y de verdad es un tema que os animo a que, a que lo tratéis un poquito más en otro espacio. Bueno, Marian en este día, ya no solo hablando del Distrito de cuencarral pero el proyecto en el que tanto Andecha como economistas estamos colaborando, de Visibilizar lo Invisible, eh, bueno, pues eh, entre estas actividades hay, hay otras también dedicadas a trabajar, a trabajar todos estos temas. Entonces, eh, bueno, os invito también a seguir eh, nuestra página web y, y, y ver también eh, esos otros espacios donde, donde podemos seguir profundizando. Porque, por ejemplo, en los próximos meses la idea sería, eh, vamos a generar como unos espacios de debate en los que como profundicemos en, en diferentes aspectos relacionados con la economía feminista. Hablamos de empleo en sesiones pasadas, hablamos del confinamiento en concreto. Esos vídeos los podéis seguir en nuestro canal de, de YouTube. Pero ahora nos gustaría, pues bueno, desde luego podéis proponer ¿eh? sobre, sobre temas, y ahí os lo digo también ahí, Carmen, que, que estás metida en esto, pues también os invito a proponer temas. Queríamos hablar de renta básica y, y economía feminista, y bueno, como que estamos abiertas a que estos espacios eh, sean propositivos por vuestra parte. Eh, yo simplemente, eh, eso, compartí compartir un poco las, las impresiones que, que me han quedado, ¿no?, tras, tras escucharos a todas y a todos. ha sido Yo, yo conocí un poquito el distrito de hace unos años eh, y, y, bueno, conocía algunas de las iniciativas y me ha encantado como volverlas a escuchar y, y además como conocer esa trayectoria histórica. Además, bueno, que decir que mi familia eh, vivió mucho tiempo en el barrio El Pilar y, y recuerdo todo, todo lo que se ha comentado, ¿no? de la vaguada y todo eso, como que... Me pilla así también de cerca a nivel, a nivel familiar. Pero bueno, sobre todo me quedo con, con la idea de que, de que es, un, es, un, es un distrito muy peculiar, ¿no? muy extenso, con un tema de movilidad también eh, peculiar. El barrio de Pilar, además, es un barrio muy densamente poblado dentro del distrito, ¿no? de hecho, de los más poblados de, de la ciudad de Madrid. Es, es, un, es, un, es un distrito peculiar, pero lo más peculiar o lo que, o lo que creo que le caracteriza es la, la, la extensa movilización social y. Y, y, las, y es impresionante la cantidad de redes de, de apoyo y, y de y movimiento que existe, la verdad que eh, ya lo conocía y a en fin me, me ha gustado volverlo, volverlo a ir, así que eh, eso es hacer economía feminista, ¿no? como, como ha dicho Cris, y eso es eh, cuidar la comunidad y cuidarnos entre nosotras, eh, es construir una sociedad mucho más justa, así que, así que, bueno, enhorabuena a todas por vuestras iniciativas y, y muchísimas, muchísimas gracias. organizamos en el marco de este proyecto, así que, bueno, eh, también paseamos por, por Tetuán y por el centro de Arganzuela, así que también si os interesa podéis, podéis eh, ver esas, esos videos. Así que, bueno, pues yo creo que aquí lo dejaríamos, Cris, no sé qué opinas. Sí. Sí, sí, gracias. sobre todo por, por tiempo, ¿no? Porque no vaya cayendo en la participación a cuentagotas y lo único eso, que, que no ha habido así como más tiempo para poder continuar debatiendo. Ya estábamos, yo creo, ahora todas a última hora un poco cansadas, pero, pero creo que ha sido súper enriquecedor y que se ha construido un puzzle bastante interesante de qué tiene que ver todo esto eh, con la economía feminista, ¿no? Y la economía de los cuidados. Así que muchísimas gracias a todas. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.